Bienvenidos a Pasi, hoy vamos a hacer un vídeo sobre matemática discreta y dentro de la matemática discreta vamos a hablar sobre la aritmética modular que es una nueva operación que se nos mete a nosotros en nuestra cabecita y que nunca nos habían enseñado Se basa en esta propiedad que tenemos aquí Si A es congruente con B módulo M, entonces M va a dividir A menos B la aritmética modular siempre empieza con esta propiedad. Pero claro, primero tenemos que saber qué es eso de que sea congruente, porque esas tres rayitas nosotros nunca las hemos visto. Entonces, os voy a explicar qué es eso de congruente. Nosotros tenemos, por ejemplo, un número cualquiera, yo voy a poner el 12, y si os fijáis, aquí pone mod m, que como he dicho es módulo m. Nosotros no sabemos lo que es el módulo, porque nunca nos lo han enseñado. Pero bueno, os lo voy a explicar. En programación el módulo se suele poner así, con el porcentaje. Entonces, si nosotros al 12 le hacemos el módulo 3, pues lo que nosotros estamos haciendo es calcular el resto de 12 cuando lo dividimos entre 3. Nosotros en C++ hacemos esto, y en matemáticas... Nosotros hacemos 12 entre 3 y nos da ese resultado, cero. Porque nosotros con el módulo lo que hacemos es quedarnos con el resto. Es decir, si nosotros tenemos en vez de 12 entre 3, hacemos 12 módulo 4, pues... Perdón, módulo 4 no, pues también se podría hacer Hacemos 5... 12 módulo 5 es 2. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos 12 entre 5, nos queda de resto 2. Vale, pues una vez que ya sabemos qué es eso de calcular el módulo, pues nosotros vamos a explicar la aritmética modular, que es la clase que venimos a. Pues bien, nos explica que A es congruente con B módulo M, entonces m divide a menos b. Ya sabemos lo que es el módulo, pero ahora nos toca saber qué es eso de las cerrellitas. Pues bien, luego lo voy a explicar con un ejemplo. Si nosotros traemos 12 que sea congruente con 7, módulo 5, ¿qué estamos diciendo aquí? Pues que el resto de 12 y el resto de 7, al dividirlo entre 5, nos da lo mismo. Pues vamos a comprobarlo. 12 entre 5, ya lo hemos hecho antes. 2, ya 7 entre 5. También nos da 2. Como veis, los restos son los mismos. Y entonces 12 es congruente con 7 módulo 5. Y ya, simplemente lo que nos dice la propiedad es que entonces se tiene que cumplir que m divide a menos b. ¿Vale? Nosotros tenemos esta propiedad, que nos dice que dadas estas dos congruencias, entonces vamos a sacar esta otra. Pues bien, si yo os lo digo así, os lo creéis, porque esto es paso y aquí no mentimos. Pero bueno, os lo voy a explicar. Resulta que si nosotros tenemos esta congruencia por lo que tenemos aquí, m va a dividir a menos b, y abajo pues también m va a dividir a menos d. Una vez que tenemos esto, si recordáis el vídeo de divisibilidad que hicimos hace poco, tenemos que m por t1 va a ser igual a a menos b. Y que m por t2 va a ser igual a c menos d. Bien, pues ahora nosotros vamos a sumar estos dos términos, estas dos igualdades, a ver qué pasa. Nosotros sumamos, y tenemos mt1 más mt2, va a ser igual a a -B menos b, o sea, más c menos d. -D. La, T, la m aquí la vamos a sacar factor común, entonces tenemos mt1 más t2, va a ser igual, y ahora lo positivo lo vamos a sumar. Simplemente a más c, lo hemos separado, y ahora sería menos b menos c, pero nosotros vamos a quitarle el signo y le vamos a sacar factor común. Y entonces nos queda aquí, ups, aquí más c, y aquí más c. Entonces nos quedaría esa igualdad. Nosotros, c1 más c2, pues a mí no me gusta, porque no se va a ver del todo correcto, o sea, no se va a ver del todo claro de dónde vamos a hacer los siguientes pasos entonces yo T1 más T2 lo voy a llamar T mayúscula y si nosotros volvemos a, a lo que os he dicho de divisibilidad si nosotros tenemos que MT1 es igual a, a menos B pues si nosotros tenemos MT igual a, a más C menos B más D pues M va a dividir a A más C menos B más D ¿No? Pues, una vez que tenemos esto, yo lo veo y me suena de algo. Y claro, pues resulta que lo tenemos aquí arriba. Si m divide a menos a b, a va a, ser congruente, bueno, entonces, así, a va a ser congruente con b módulo m. Entonces, lo voy a poner aquí. A más C va a dividir a B más D, módulo M. ¿Vale? ¿Queda claro? Pues con esto tenemos una propiedad de la, de la aritmética modular.